A todos bienvenidos nuevamente a otro video de mi canal de youtube mi nombre es Irmari de papelería studio y en este video les voy a estar enseñando cómo empacar unas cajitas de dulces en una caja flat rate medium del correo les recuerdo que ahora en abril tenemos un taller de cómo hacer envíos utilizando la plataforma eh, de Pirate Ship. También vamos a estar hablando de cómo obtener cajas gratis a través del correo, las cajas que se supone que compremos, qué materiales utilizamos y entre otras cosas que vamos a estar aprendiendo eh, cómo pesar los paquetes, cómo calcular el envío y todas esas cositas. Así que pendientes. Para la fecha del taller de empaque. Ahora eh, vamos a estar utilizando la caja medium flat rate del correo. Voy a estar utilizando esta. Ellos tienen una que es alargada un poco más, eh, más pequeña. Pero voy a estar utilizando esta cajita que es rectangular. Voy a estar utilizando obviamente las cajitas que va a estar enviando. Yo las coloqué en bolsitas cellophane. ¿Por qué? Porque si llueve o pasa algo en el transcurso de desde el momento en que yo deje el paquete en el correo a que lo lleven a la casa, están protegidas en caso de que llueva o pase algo, pues ellas están protegidas. Voy a estar utilizando también este tape clear que tiene mi logo. Voy a estar utilizando este tape clear grande. Los stickers que siempre utilizamos, el Happy Mail y gracias por tu compra. Y voy a estar utilizando postcard y el recibo de compra. Eh, también voy a estar utilizando este papel de seda, papel eh, de empaque de regalo. Yo, como ustedes saben, anteriormente les había mostrado este papel. Yo lo mandé a hacer con la libelidad de mi logo. Así que lo que vamos a hacer es que yo voy a estar utilizando dos hojas de, de papel. ¿Okay? Así que voy a voltear la cajita por aquí. Voy a sacar esto para hacer un poco más de espacio. Y vamos a girar la caja de esta manera. La voy a abrir completa para que la puedan ver. Ahí está la caja. Ya yo le coloqué tape en la parte de abajo. Y entonces vamos a colocar este papel la mitad de un lado. Aquí. O parte de, del papel en un lado y el otro va en la otra mitad de la caja porque lo hago así porque cuando yo termine de colocar las cajitas voy a tener suficiente papel de un lado y del otro para poder cerrarla y colocar el, el sticker de gracias por tu compra así que por aquí se ve ¿verdad? nuestra nuestra caja con el papel y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a colocar las cajitas. Y esto básicamente es un tetris. Hasta que las podamos colocar toditas aquí. Esta la voy a colocar por aquí. Esta por aquí. y por aquí vamos, esta la voy a colocar aquí y ya luego solo me queda esta letra acá la voy a colocar por aquí y como pueden ver ya tengo, verdad Mi, mis cajitas ya listas aquí para envío y entonces voy a acomodar hacer un doblez lo puedan ver voy a hacer un doblez hacia adentro y voy a llevarlo hacia acá Doblo. Aquí este lado. Y voy a repetir el mismo paso en este lado. Voy a doblar. Hacia adentro. Y nuevamente aquí vamos a doblar hacia adentro, acá a la mitad. Okay. Y ya que nosotros tengamos verdad ambos lados tapados, entonces yo le voy a colocar el sticker de Gracias por tu Compra. Este que está aquí y ahí va, ¿ok? Y ya él básicamente tiene suficiente espacio aquí, ¿verdad? Por si, ¿verdad? No sé para que no se hunda. Ya tiene suficiente relleno. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocarle encima. Voy a colocar el invoice. Voy a... No los enseño completo para proteger la, la información del cliente. Pero básicamente ahí está el invoice. Y encima le voy a colocar un postcard nuevo. Que estuve... Eh... Ordenando de Canva. Yo eh, les voy a subir un video Del de unboxing de este postcard para que lo tengan y vean exactamente, eh, ¿verdad? Cuánto fue que pagué y todas esas cositas. Eh, voy a estar utilizando este postcard de ahora en adelante en todos mis empaques, así que así voy a cerrar la cajita. Cierro por un lado, cierro por el otro y así nosotros, ¿verdad? Cerramos nuestra cajita. Voy a estar utilizando este tape clear. Y entonces por aquí, cerramos bien, ahí está, perfecto, okay. y entonces aquí ya tenemos sellado, ¿verdad? Nuestra cajita, yo le voy a estar añadiendo este clear, este tape clear, cuando lo ordené pensaba que era más grueso y fue mi, mi, mi, mi error porque no leí Cuáles eran cuál era las medidas correctas en, en pulgadas. Yo compré este tape, eh, yo lo mandé a hacer eh, a través de un suplidor en Etsy y eh, me dieron las medidas en centímetros y pensaba que iba a ser más grueso. Como no era tan grueso como yo quería, ¿ven? Ah, yo mandé entonces a... a lo, lo, compré el tape más grueso, clear, y entonces lo que hago es que encima de ese, de ese tape grueso le coloco entonces este que lleva el logo. De Papelería estudio Y esto con una tijerita. Pues, cortamos el exceso. Ahí queda. Y entonces aquí tenemos. verdad Nuestra caja. Medium Flat rate. Por aquí le voy a colocar. El sticker de Happy Mail. Y aquí. Como les había enseñado anteriormente, yo le voy a colocar el label de envío del cliente. Y como saben, pues yo no, no, no voy a colocar uno con la dirección del cliente para proteger su identidad. Pero usualmente utilizo este que es un ejemplo de mi impresora. Pero básicamente el label va aquí y ya está. ¿Okay? Yo utilizo este, este, esta impresora que está por aquí. Me voy a mover un poquito para que lo puedan ver. Es una impresora Rolo. que Esta que está aquí. En el taller de envíos. Yo les voy a eh, ¿verdad? Les voy a enseñar. Dónde lo pueden comprar. Cómo usarlo. Así que estén pendientes. Nuevamente les agradezco por el apoyo. Recuerden que si les gustó el video denle like. Compártanlo para que otras personas se beneficien. Y recuerden de suscribir al canal. Para que les lleguen las notificaciones cada vez que se suba un video. Gracias.